Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a No hay nada aquí No tenemos recuerdo, no sabemos nada, a ver qué pasa ¡A por él! Aparecemos Ante una pared agrietada Un cuadro que parece el Windows XP pero como un sendero. Un techo de madera, igual que el suelo. Muy bonito. O sea que estamos en una casa, pero hemos aparecido mirando a la pared. Terrible. Bueno. Aquí tenemos otra foto, curiosamente, de un pasillo. Un sofá muy elegante. Y otra carta en inglés. Qué bien. Uf, he disfrutado de este apartamento. Está muy limpio. Hay un... Muchas habitaciones y el wifi es gratis. De todos modos, mi, empiezo mi nuevo trabajo mañana. Saber qué cosa hay que tirar. O, bueno, vamos a ver. Una flecha. Dios, qué flecha más guapa. Una pantalla. No podemos hacer nada. Vamos para arriba que hay algo, pero hay otra flecha allí Todo un baño vale, pues somos un vampiro porque no nos vemos en el espejo ni vamos al baño, ni, ni hay aquí nada unas toallas yo por llevar la contraria a la flecha, una cama con otro camino, con es un cementerio no soy parece un cementerio yes, de días de y aquí unos auriculares Oh, y la máscara de jason de jason de viernes 13 bueno vamos a ver seguimos las flechas verás tú detrás de la puerta lo has hecho el que he hecho el que me lo he pasado no puede ser hay que repetir no puede ser que esto sea tan sencillo La... ostras espérate que al empezar otra vez esto ha cambiado Aquí que dice Este sitio es tranquilo Pero demasiado tranquilo eh, No te puedo ayudar Porque estoy paranoico Algo ha pasado aquí Josh, la puerta Joder, el knock knock de la puerta Ostras, que yo pensé que me lo había pasado Y tal, y ahora da para elegir dos direcciones ¿Y ahora qué? Eh. Eh, eh. La máscara está ahí. Los auriculares están aquí. Y para acá. ¿Para qué repetir lo mismo? Salir. de Oh, oh. Esto se va poniendo oscuro, eh. ¡Otra! ¡Qué guapo! ¡Hostia, las fotos han cambiado! Me temo que nos van a dar un sustillo por ahí, pero. A ver si... No sé qué de mi amigo. Hasta... Se han ido para dos meses. Ah, es que me da igual, que voy a jugar a pelo. A ver qué hay. La puerta está medio abierta, pero no se ve nada. Oh, aquí están las luces parpadeando. Y aquí hay como una, una garra. Y ahora la ducha tiene la portina. Ostras. Una llave. ¿Y por qué está la puerta cerrada? ¡Ya! toqué, ¡Joder! No me hace nada. Pero no me deja pasar. Sí. Otra. Otro, una especie de, de androide, pero con la boca tapada, Dios, Dios, qué grima, da grima, buenísimo, buenísimo, pero no, no entiendo por qué se repite, no han hecho nada. Libre. No puedo dejarlo no he terminado no te preocupes no hay nada aquí ostras que obra misterioso ostras que parece que que acaba pero luego no acaba y ahora espérate que esto que es una escalera pero ¿y, y el piso el piso el, el, el, la casa donde ¿Dónde estábamos? ¿La llave? ¿La llave para qué? ¿Y la de antes para qué? ¿Era la llave? Se oye unas voces muy raras ahí, ¿eh? Oh, oh, no podemos subir. Hay que bajar, nos obliga a bajar. tiene nada eh cuando hay musiquilla fin aquí pues ya la encontré no yo para mí que la había encontrado ¿Pero dónde voy? Dios, qué locura, qué paranoia. Qué bueno. Me lo estoy pasando horriblemente bien. 666. ¿Para allá? Hay más escaleras y la llave. Uy, uy, uy, hay sangre, el sillón, la llave, a ver. ¿Eh? ¿Me he sentado? ¿Y se ha puesto una tele? ¡Ostras! Que es como una especie de, de sala de cine. Y la llave hay que haber una llave por algún lado ¿por dónde he entrado yo? por aquí no puedo subir ¿qué son esos muñecos? solo personal pero se acabó de entrar por la puerta y se ha abierto esta... Dios, qué paranoia, qué guapo. Cuidado. Contiene luces, luces que flashean y sonidos raros. Pero ¿y qué? No puedo hacer nada. Recomienda... Culares, hostia, que ha cambiado todo detrás. Dios, qué juegazo. No me ha dado así un par de sustillos, pero poco más, pero el juego está chulísimo, un baño, y la llave, nos dijo que encontráramos una llave no, y no sé para qué, unos tablones, ¡Ostras! no me digan que eso no es horrible, Dios mío, eso se lo encuentran de verdad, ¿Y yo te voy ahora, como es que... No hay nada aquí. Joder, el susto me lo llevó al final, pero no lo he entendido. Bah, si ustedes lo han entendido, esto es una bendita locura. O sea, una bendita locura. Maravilloso, estupendo, me lo he pasado genial. Pero estos juegos, generalmente, pues no tienen mucha trama. Pero está bien, ¿no? O sea, un apartamento que luego dice que es muy tranquilo, el amigo se va, pero... Luego pasa aquí todo esto que hemos visto. Está muy bien, ¿eh? me ha gustado. ¿eh? El, susto, el susto no ha habido muchos, pero el juego me lo pasa muy bien. Así que espero que hayan disfrutado. Y nos vemos. Hasta la próxima.